sucursales en San Francisco de Macorís en la salida a Tenares y también en el ensanche Duarte Granito Acosta el líder en todo lo que tiene que ver con Granito Marmolite en la región del nordeste vámonos señor director con la próxima información eh, el apresamiento o la entrega de, que hiciera en la ciudad de Santo Domingo a través de la de los Derechos Humanos, se entregó en Santo Domingo, Ricky, que está acusado por las autoridades de ser el autor intelectual de este triple asesinato aquí en San Francisco de Macorís, Ricky Joel de la Cruz, cuya residencia en el sector San Martín había sido allanada la pasada semana, no fue localizado allí pero él se entregó en Santo Domingo y la policía lo sometió este fin de semana al Ministerio Público acusándolo de ser el autor intelectual de este hecho. De esto se dice muchas cosas, quién es, es el autor intelectual o cómo, cómo se maneja esto. Las autoridades saben todo eso, todo lo que acontece con estas muertes que vienen. Desde el año eh, 2004, las autoridades tienen el conocimiento de esto. Vamos a ver este caso de Ricky. Con eh, eh, una acción que hicieron los compañeros de la zona noreste del país, la compañera Cora de la Carabella, la vicepresidenta, y nosotros, el Comité Dominicano de Derechos Humanos. Estamos portándole eh, la posesión de, de control del señor Ricky, entregándolo a la justicia. Quiere entregarse, él está siendo buscado por, la, por las autoridades y él quiere que se evalúe su caso, se, eh, se investigue. Y nosotros, como siempre, le solicitamos a las autoridades que cumplan con la, la Constitución Dominicana, que garantiza la vida a la gente. Facilitarle sus alimentos y su medicina como la necesita, que tiene un problema en el pie Que su enfermedad física lo terminamos. Y además que si va a ser sometido por las autoridades que lo hagan en la Correcto, en el tiempo que dice la ley Así que el comandante Pérez tiene la palabra Es así nosotros, como miembro de la Policía Nacional y subdirector de investigaciones Santo Domingo Este Estamos cumpliendo con las instrucciones de nuestro director central de investigación General Van no vamos a recibir a joven, lo vamos a trasladar al Palacio de la Policía Nacional. Queremos hacer la salvedad, como dijo Don Virgilio, que él tiene un problema en el pie. Y quisiera decir que él mismo diga que usted tiene el pie. ¿no? Bueno, tiene una prótesis porque lo ve caminando luego no hay legal. La Policía Nacional es garante de la Constitución y las leyes. en Las autoridades dieron a conocer la información de la fotografía y de los nombres completos de los dos supuestos autores materiales de este hecho. Vamos a ver, señor director, este post con esta fotografía de Juan José Vargas Javier, alias El Santiaguero. Y de Alexander José Hernández, alias El Flow, señalados como los dos autores materiales de este hecho. En el caso de Juan José Vargas Javier, alias El Santiaguero, la policía dice que este muchacho fue el que entró a la, a la barbería y el que disparó. Y en el caso de Alexander José Hernández, alias El Flow, dice la policía que él era el que manejaba la motocicleta y publicó, este se busca, la, las autoridades de estos dos muchachos a los cuales la policía busca por este hecho. Todo el mundo sabe que en San Francisco de Macorís, que desde hace... 17 años se están produciendo estas muertes de un lado y de otro, que normalmente lo que se busca son los autores eh, materiales, en algunos casos se han logrado algunos apresar, muy pocos han podido ser procesados eh, para pagar una condena por estos casos y eh, vivimos cada día. Otra vez y otra vez esta historia de terror aquí en San Francisco de Macorís que nunca acaba. La disputa del de territorio, de los puntos de droga, es lo que motiva estas muertes, que tiene de un lado o de otro la complicidad de autoridades, porque si no es así, esto no se hiciera. Si no fuera porque tiene la complicidad de autoridades, estos crímenes no se produjeran de este modo y eh, muchas veces se salieran con la suya los que han provocado esto, sobre todo los autores intelectuales de los mismos. Anoche, ayer, eh, volvimos a Francisco de macorís